Mira, realmente es preocupante la situación que se está dando aquí en San Francisco de Macorís porque ya hemos recibido informaciones de personas que han sido eh, apresadas por la Dirección Nacional de Control de Drogas aquí en San Francisco de Macorís y que a lo mismo le han colocado cantidades de porciones de droga sin tener que ver con esa droga que le han puesto. Y realmente nosotros consideramos que es una arbitrariedad y una violación a los derechos humanos lo que esta institución está cometiendo aquí en San Francisco de Macorís. Por consiguiente, nosotros llamamos a la Procuraduría General de la República, a la Fiscalía aquí de San Francisco de Macorís, para que tome carta en este asunto porque este tipo de cosas no se pueden seguir dando porque prácticamente se le está haciendo daño a personas que no tienen que ver nada con esta situación. Entonces, la Dirección de Droga siempre ha tenido ese problema que se ha prestado para colocarle estupefacientes a personas que no están vinculadas a este flagelo. De manera que nosotros... En nombre de la coordinación del movimiento social de la zona norte de aquí de San Francisco de Macorís, estamos llamando a las autoridades judiciales para que le presten atención a esta situación, porque así podríamos evitar consecuencias con esta institución. Lo primero que te quiero expresar es que esto no es un problema nuevo. Es un problema viejo de la DNCD en todas las direcciones que han tenido aquí. Lo primero es que establece que cuando hay una persona y ellos saben que pueden pagar una fianza, por ejemplo, inmediatamente, a esa persona, ellos se le tiran, sean traficantes o no sean traficantes, y le ponen drogas con el objetivo de garantizar una partida a beneficio de, del Departamento de Control de Drogas. Aquí la DNCD sabe dónde están todos los puntos de drogas. Y saben que esos puntos de droga para su operación le dan un semanal. Y si no le dan un semanal no funciona. En ese sentido yo creo que debe ser una disposición de la sociedad en sentido general de repudiar este tipo de acciones que ha venido implementando, no desde ahora, la DNCD de ponerle droga a los ciudadanos cuando lo presa, principalmente si saben que pueden pagar, aún no sean, aún no sean, o nunca hayan estado envueltos en problemas de droga, a eso le ponen con mayor facilidad, porque cuando una persona no está acostumbrada a esos hábitos y le pone esa persona no quiere estar preso. El delincuente, el traficante le da lo mismo, durar un mes, durar 15 días, buscar una fiancita, negociar con ellos para buscar la libertad en ese sentido. Yo no sé hasta cuándo van a aguantar esta situación ante denuncia de moradores de que la DNCD cuando va a allanar a los diferentes sectores ya que este tiene... Eh, eh, Usa droga, pero ¿qué pasa? Que muchas veces no la usan ni la tienen, pero ellos la llevan y se la colocan. Pero se le ha dicho a la fiscal o a los fiscales que van con esta gente porque no pueden entrar si no llevan un fiscal, atención a la gente. No permitan entrada de policía a su casa si no va acompañado de un fiscal o una fiscal que son los que están en capacidad de entrar a sus hogares y que ustedes detrás de ellos vigilen eh, la observación o lo que ellos están observando para que no les coloquen drogas. Lamentablemente eso lo usa la DNC de hace tiempo. Eso no es nuevo, pero yo creía que ya estábamos en otro tiempo, señores, Estamos en el siglo XXI, en que la gente no debe culparse por algo que no hace. Pero ustedes, para quedar bien, para decir que están haciendo el trabajo, andan siempre con esa costumbre de dañar a la gente. Que sea culpable el que la use o la tenga pero no porque ustedes se la coloquen Señores, ya dejemos eso. Eso hace tiempo que está obsoleto. Pero como hemos dicho anteriormente, ustedes para quedar bien que están haciendo el trabajo. Ustedes hacen eso. Pero lamentablemente dañan a la gente. Y nosotros sabemos que ustedes siempre han tenido esa costumbre de colocarle tanto kilo, tanta libra, Tenemos a quien es culpable, pero sin sí culpamos a aquellos que quieren culpar a personas inocentes.